Esto ha sido todo por esta noche, señoras y señores. Les esperamos como siempre en la gala de la quinta edición de los Premios Brandolini. ¿Cómo otro año más con estos parados? Ni de coña vamos. Es que ni de coña. Antes me corto las líneas. De... No, hombre. Para los insectos hay que usarlo, Pol. Ay, va. Verás los animalista. Polillas que se ¿Cómo que qué pasa? Pues que de verdad se ha revelado una voz anóxica madura. Hosti, si no nos anuncia nadie. ¿Qué hacemos? Venga, uno de nosotros tiene que hacer de voz en voz. No, de coña, vamos. Es que el de ¿se te ha puesto una cara de locutora? Verás tú lo que te voy a poner yo a ti la cara. Venga, lo echamos a suertes. Alá, te ha tocado, por hablar. Que no, coña. Oye, ¿qué haces con esos palos? Y esas cuerdas. Venga, lío, te toca llevar la voz cantante. Ah, que este año hay que cantar. Cantar sí sé, más o menos. <coughs> Venga, presentamos ya, que la gala tiene que empezar. Me tienes aquí atado para que presente el sarao por pues saco te van a dar. Pues traigo a los demás y te vamos a palizar a tu trabajo ya. Exátame o esto no lo presento Pues ya estamos los gorreros aquí Y los alguano un ratito ya que yo no soy un robot Cállate un poquito Por favor y preséntanos, va, va, presentanos, va, va, presentanos, va, va, presentanos, va, va, presentanos, va, va presentanos. Bueno, bueno, ya vamos nosotros. Joder, qué prisas. Me bueno, nos están mirando. ¿Eh? Ah, oh, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos Dinos a... Hijos del rock and roll. Bienvenidos a esta gala de 2020 sin flashbacks de los Premios Brandolini, La quinta edición ya... Y parece mentira. Bulillas, no, aldaces y canallas, no pol, no pol, no pol. ¡Ay, perdón! Cinco ediciones ya. Y claro, ahora viene... El verbo más grande del año, no existe otro más tontón. Al menos en 2020 no lo hemos encontrado. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos ya? ¿Listos para conocerle ya? Aquí viene el nuevo Vermis causa. Ya claro, lo tenemos aquí. aquí. Y el vermis causa de borregos Illuminati... El año 2020, en la quinta edición, es... Como una ola, Eugenio llegó a tu vida Como una ola, destructicia desmedida Un Dunning Cruder que te lleva a la embolia Como una olla Subido, comardero... ¿Qué ha sido eso? ¿Eso qué? ¿Qué Coño, es, la ¿qué canción es? esa. Ay, joder, A ver, pues te pone en el guión. Ah, tenemos un guión. Joder. Te la retona. ¿Cuántos años llevas tú aquí? Uy, ¿y tú quién eres? ¿Eres nueva? Abuelo, la pastilla. La gente sigue ahí fuera, ¿no? Hostia, ¿y qué viene ahora? Ale, <ríe> os toca. Esto, esto. Hola. Hola. Eh, ¿Señoras? Y señores. Sí, eso. Y señores. Esto... Eh... ¿Y señoros? ¿Eh? Sí, eso, <ríe> que veníamos aquí a algo... A algo de nostalgia y tal. Parece que fue ayer y llevamos un año de merma otra vez. Muchos candidatos quedaron sin escoger, pero aquí sabemos qué hacer. No os asustéis, que los traemos para recordar lo grandes que fueron sin ganar. La recopilación en marcha está. Fíjate todo lo que tienen que ofrecer y no se premió su buena fe, qué puntadón, qué mal perder. Otro más, que se quedó en su momento sin premiar, qué lástima que no pudo ganar, menudo jartón de carcaja. Bueno, al menos ahora sí sabemos lo que viene. ¿Qué dices tú, caraporro? Que os toca a ti y a los otros dos nuevos. Venga, tirad para afuera. Oh, si yo no me estoy desviando. <risa> Mira, que me respaldabas? Vale, luego cuando vuelvas nos explicas qué coño significa eso. Pero ahora os toca presentar a los nuevos. Hola, ¿os habéis enterado de lo del virus de China? Madre mía. Venga ya para afuera, que sois más pesados que los gretaturos. Lo tú a mí este sitio me suena Claro, porque el año pasado estuviste aquí cuando nos aborregaron De eso nada, aborregados ya veníamos Nos emborregaron en todo caso Yo sigo diciendo que a mí este sitio me suena Madre mía Aquí otra vez Ya sabía yo ¿eh? Cállate, Cállate ya No puedo más Están aquí Alguien ya, no voy a hablar Ya están aquí, Quienes eran, lo decimos ya No me entero de nada ¿Esto de qué va? ¿Me lo queréis contar? Joder, deja de cantar. Sí, será lo mejor. Los New Ship of the Flock de este año son... el contable mayor de los cheques de Monsanto y el ilustre embajador del chiste mierda. Pero esperad. ¿Tenemos que cantar? Yo no canto. Aquí cantamos todos. Pero si no he afinado ni siquiera. Pues no cantamos. Hola, ¿qué tal? Los... No, no, no. ¿Cómo no, te va? Eh. Esto sí, los nuevos. Y parece que nos toca presentar la actuación estelar de la noche. ¿Dicha actuación estelar? ¿Será porque es un estrellado? Bueno, en su momento fue... Ya bueno, y en su momento mi abuela bailaba puñeiras. ¿Y quién es? Es Bosé, el más charlatán. Es un de aquí Calao. La cagao. Pues que saca ella. Es... Voce. sin par Tiene ideas que da que pensar. Es... Voce. No sé yo. No diréis que no. No diréis que no. Joder, qué tostón. Esa gavi loca, el jodido. que te abasta la gana, amigo. Esa gavi es que, que el... ya estoy aburrido. Yo... No sé aún. Ah, no. Venga, venga, venga, pequeño. <laughs> ¿Y a mí que me preguntas si yo solo soy un calcetín? Ya, porque yo soy una cafetera. Vale, que sí, pero ¿qué toca ahora? A ver, dejad de parapetados en la ciencia, coño, que tenemos que seguir con esto. No. Pero que yo estoy pegando las tomateras ahí. <coughs> <coughs> yo soy sectario porque que hizo así. Porque nadie me en enseñó raciocinio porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy sectario porque tengo la razón, me negaron el casito que pedí, y me dieron solamente los moros. Y quisiera ser como raza para beberme fía en días para manipular la verdad, conspirar, difamar, y sentir y... ¿Qué dice? Ay, ¿Qué sé, es que ya sabes que me pongo nerviosa. Tranquila, yo te he dicho una mano. Al fin, esta sección en la que cuento me quema el tema. Ni por faltón, ni por mamón, es por no, que enseño mermas Son mil, quizá un millón, de sol a sol sol, peligro mañana todos peligro todos todos lo veis, cada semana enseñar lo que ellos son, nos divertimos un montón, sin ofender o oh, llámanos, deja la queja en el buzón, si esta divulgación no te gustó, no nos da pena, pues los denunciaré a mi manera. Oh, Me habéis hecho cantar los vagos. Pues como todos, no te pases. Has probado ya las comaduras, el dopull, madre los, mía. Otro con el síndrome de FOMO, obsesión por las etiquetas. Oye. No, repetición sin copada de tonterías. Oye. mi no guión. ¿Has mirado en el baño? No, pues yo no he ido. Ya. Pero para lo único que vale, hijos de fruta. Claro, cuando nos dieron el presupuesto de la galavia, de de papel higiénico, es pues, es lo que toca. Pero hay que seguir con esto, ¿no? A vale, ver. Pero Yo necesito un compañero. Vale. Eh, eh, Ahí va otro. Oye. ¿Y qué hacemos ahora? Pues yo buscar un lanzallamas. ¿Sabes que hay gente ahí, no? Me da igual, la del empujón le meto. Que no, que no. Digo, ahí. ¿Y son esos quiénes? Espera, ¿qué, ¿qué tienes ahí? Ah, unas tablas de piedra. Me las ha dado Dios. ¿Qué Dios? ¿Cómo hay poco? No sé. Uno. Decía que iba a darme la segunda parte de las tablas de la ley. ¿Ah, es que la primera parte ya ha vencido? <risa> seguro que tenía la fecha de caducidad impresa en la etiqueta y se la arrancaron sin mirar. Sí, seguro que era algo así. Pero me ha dicho que en lugar de eso, que le ha parecido mejor darnos la letra de una canción. ¿Para qué? ¿Para cantarla? Pues no se me ocurre nada mejor que hacer con ella. Pues dentro música. Estaba un día aburrido yo, matando niños en el combo, y decidí crear un nuevo virus. Se expande va y mata un pelín. Los pequeños no, a los mayores sí, y mi que era bueno. son buena opción o tal vez use un pangolín algo a que la gente tenga gusto empieza en China y luego va, camina un Ya no recuerdo qué hice mal en el cerebro de la humanidad, que no saben ni dónde está la boca. Las mascarillas ponen mal, no van en la frente ni colgás, se dejan toda la nariz por fuera. Que chapuza, que chapuza, que chapuza, que chapuza, que chapuza y mirales la confusión Rezan y rezan sin y sol, como si quisieras salvarles de esta. Que no joder, no me recéis, que nos que carguéis los cinco G's, que os di un cerebro para que lo Soga Aparca muros, traga Mira, ¿qué el final? ¿Está todo listo? ¿Todo de qué? Me falta el smoking. Siempre vamos tarde y ahora con A ah, ver, ah, no, que tú llevas ¿eh? Y le llevo las compras. Ah, ¿A alguien confidido? le ha contado este que toca mogollón no? ¿Cómo no, no, que, que toca? Pero, pero, pero ¿qué queda? Cabrones, pues que lleváis unos pisándolos al final. Si son los gordos que se El denominador, este? pues, la, la culpa es suya. Venga, a suertes. Piedra, papel o tijera. Tijera, papel. ¡Ah! ¡Eh! ¡Que estoy aquí solo! ¡Mandadme a alguien! ¡Eh! De bota. Uah, y el de sonido dándole con bueno, el micrófono si pillo al que ha sido ah venga, luego ajustáis que ahora nos toca el premio al autor Marris vale, ¿cuándo canto? confieso que a veces cuerda, y a veces loso, loco me trago todos los bulos y sin soprojo luego los interpreto con, con el chuchupino y, si y si tengo, tengo que defenderlos es poco muy bueno He un libro de, de vivencias. Vivencias. Pero digo que mis chorradas son todas son ciertas Y cuando, cuando me pillan un renuncio y Muevo la portería la me y me aspiro. respiro Y es que yo Soy un magufo, soy un melón Soy un ceporro y un merluzón algo bandarra y un todo Y es que yo soy un, un magufo, soy un melón. Soy un ceporro y un merzón. Y hago a otros peor. Y el premio al autor más invisible de 2020 es para... María Alejandra, Alejandra Díaz Martín y el actor Silvio Renteroso. vale. Despejado. Pues venga, dale. Eh, no, dale tú. No, dale tú. Venga, a la vez. El, el ganador, ganador de la quinta edición de, de los premios Brandolini, Brandolini es... ¡Hostia, ¿Qué ¿Qué ¿Qué Me es? ha tocado el culo. A ver, ¿qué, ¿Qué por me Pero tú me has cantado ya bastante. ¿Qué de tocarme el culo? Pensé que era tu cara. ¿Qué ¿Y con mi ¿Cantamos al resistir el ¿Qué huevos, Cuando el país sale en almas, cuando se me suben los muros y a mi mano me vengan. Cuando surjan los antiguos, cuando se me de los Cuando se me ven los manos y me ponen el Diré, mi hermano que va en el me reiré, votando cuando te la topes de yo aunque mi hermano se ha venido en vidas, sé que el amor de los goregos nunca me puede fallar, no diré, a tu Dios no recordaré, al ver mis causa que más me gustó, y aunque el próximo llegue este año, me esperaré, me esperaré, cuando vengan a venderme magia, cuando el enemigo tenga voz, cuando venga el rey y su matraca con el hormigón patacro, cuando me amenace el de humos cuando al caído se unió, cuando no se caen los granulos O si alguna vez la acabo yo Nominaré Soy crítico ante todo refutaré Con datos y sarcasmos otra vez Y aunque los siervos de la secta vengan fuertes Soy el escudo que defiende al incauto una vez más no Nominaré A premios y Soportaré Insultos y jamás me rendiré Y aunque no me varé y en 12 horas no Nominaré Colin Rivas, paga ya La madre que los parió Lo han jodido todo Banda de cabrones, no huyáis Me habéis hundido la reputación Cualquiera os deja solo se a año Me cago en los negros